Primero que nada, me gustaría comentarles rápidamente que esta es una obra que es de dos personajes sin género, en la que tienen una conversación acerca de eh, pues este tema, ¿no? el tema del, del amor, y que eh, se complementa con el hecho de que eh, están viviendo cosas... Similares. Entonces, bueno, un poquito del contexto. ¿Por qué crees que Amar duela tanto? Es una buena pregunta. Tal vez por expectativas equivocadas o proyecciones erróneas. Siempre he pensado que es un conjunto de emociones que no decimos y que no expresamos. ¿Por qué la pregunta? No sé. Estos últimos meses han sido difíciles. Algunos días me despierto con alegría, con esperanza, sintiendo que todo lo puedo... Y al día siguiente es como si la pinche vida me chupara toda esa energía y me, y me revolcara en su lodo de tristeza y, y de no querer hacer nada. ¿Y eso qué tiene que ver con el amor? ¿Recuerdas de esa persona de la que te hablé? Ajá. Pues hablamos la semana pasada, hablamos el sábado, hablamos anoche. Y se suponía que todas esas veces que hablábamos era para, para, para podernos sentir mejor entre nosotros y para poder resolver nuestros problemas, pero, pero en vez de eso, en vez de eso, seguimos hablando en círculos y, y seguimos hablando de otras personas. Y de cosas que no tienen importancia. Y evitamos hablar, realmente hablar, de lo que sucede entre nosotros. Como si. Como si. Como si qué. Como si nada, olvidar. Dime, tal vez te pueda ayudar. <coughs> es más probable que te maten esas emociones que estás teniendo atoradas que las dos cajetillas que te fumas diario. ¿Morir de amor o morir de desamor? Bueno, entonces, ¿en qué quedaron? En nada. No quedamos en nada. Siempre en la misma chingadera de siempre. El pinche miedo absurdo de decir las palabras, de sacarlo todo, de ponerlo sobre la mesa sin que importe nada. Y, y es una estupidez, porque, ¿por qué no sabemos? Ambos sabemos perfectamente qué está sucediendo. Mm, ok, sabes, me recuerda, me recuerda una historia. Una de quizás unos 45, no recuerdo muy bien. Resulta que, que esta pareja tenía ya algunos años de haberse casado, juntado, no sé, como le quieras llamar. Una relación normal, nada fuera de lo y, y un día, uno de ellos se empezó a sentir mal. Empezó a tener como, como tos, como dolor de pecho. Y bueno, le costaba respirar. Se fue a, a checar y, y resulta que era neumonía aguda. Había agarrado pinche virus, cabrón, y, y tuvieron que internarle. Y justamente, justamente el día en que lo internaron, fíjate cómo es la pinche vida, justamente ese día, su pareja se había salido del departamento, había tenido una pelea, quién sabe por qué, Quién sabe por qué, de, de, de esas peleas que. De esas peleas estúpidas que, que no sabes cómo empiezan ni cómo terminan. ¿no? Y que se te salen de las manos y, y hasta que te das cuenta demasiado tarde. En la tarde, noche, le avisan. Obviamente va al hospital para ver qué está pasando. Y. Y pues. pues lo había tenido que intubar porque de plano de plano ya no podía respirar. Al entrar en su habitación se sentó a, se sentó a su lado se sentó a su lado. se sentó a su lado y le dijo perdóname perdóname por todo lo que no te he dicho perdóname por por todo lo que me he guardado perdóname por no dejar que me amaras y por no haberte amado como me hubiera gustado ¿Y esta, y esta historia tiene un final. Sí, sí, claro que lo tiene. ¿Y cuál es? No lo sé. Tú dime, toca tu corazón. ¿Y cómo se supone que lo sepa? Toca tu corazón. Siéntelo. Siente tu corazón. ¿Lo sientes? ¿Sí? Sí, sí, sí lo siento. Entonces, dime. Dime entonces, ¿cuál es el final de esta historia? ¿Cuál es el final? No lo sé. No sé, no te entiendo. ¿A qué te refieres? Sabes perfectamente a lo que me refiero. Siente tu corazón. ¿Cuál es el final de esta historia? No. No. No entiendo.